Es 7 y 25 de la mañana. 7 y 25 de la mañana estamos partiendo para.. A Pejar Pejerrey. Esa es la idea, ¿no? Ir a pelar unos pejerreyes tempranito, con una mañana que pinta espectacular. Bueno. Vamos. Aparentemente viento sudoeste. 7 y 25 de la mañana, ¿eh? tenganlo en cuenta. ¿Cómo lo ves al clima? la gente para a para ver se quieren a pescar salimos todos bien tempranito va tempranito 8 sí. de la mañana no 8 ¿Eh? de la mañana tampoco para tanto y sí, bueno sí, lo que pasa es que la gente acá yo no va a dormir <risa> sería pescar ¿no? acá estamos con Jorquito listo para cargar todo y a ver qué pasa que espectacular como viene la pesca Jorge Pero está difícil, hay que buscarlo, viste Bueno, es lo más lindo, ¿no? Buscarlo, porque si no es sacar pescado Obvio, no es no cuestión de pescar en una casera. ¿Porque si no? hicieron una prueba de pescar de fondo o no? No, todo arriba Todo garete, todo ahí. ¿sí? Pero bueno, hay que buscarlo Y se está dando muy cerca de vos. Entonces me vine para la compra. a vivo, más o menos. ¿eh? Ahí se lo tengo en garete. Este. Se te comienza. ¿eh? Bueno. Y acá de la totalidad están sacando. Fondo. fondo está, no, por eso digo. Pero adentro no, adentro flote y se ha probado con paternoster. Va a hacer una cosa extraña. Muy linda embarcación, eh. Bueno, lo felicito bien. muy. Muy bonita la embarcación ¿Qué, qué es lo que la tiene? Tiene 8 metros de flora Perfecto Y está todo equipada Con elementos de seguridad, de Motorcito un 2 caballos seguro, ¿no? No, motor de 115 caballos 4 tiempos Perfecto Y hay un bañito con las damas Si vienen damas a pintar ¿Cómo bueno, va? Buen día, señor Perfecto, entonces Bueno, allá vamos, ¿no? Sí, señor Listo Nos vemos pronto Un aplauso para el capitán del barco que no nos mojamos no nos golpeamos, eso hay que valorarlo mucho, eh Maravilla. así que tengan buena jornada de pesca, caballeros esto va a ir para el canal esto va vas para... a ir para el vamos a estar en Del Pescador TV perfecto ¿Eh? Acá que te armar nomás? Sí, sí, sí. Como se ve armar la caña No es de tirar la caña ves. Pasé Pase el primer nylon por todos los pasaditos, Y ahora fácilmente empieza a tirar cañita, ah, la caña todo en línea tirando la caña en el agua <risa> ahí se está ¿Eh? no, y a la gente que no sabe armar el equipo arriba. bueno se aprende bueno, todo... escúchame qué color de boya vas a colocar mira como vamos a tener sol de frente okay. la esta voy a probar una cosa nueva me la dormiste pero bueno, bueno no se puede decir ah, nada esta, <ríe> no, no importa pero dale, dale. no no no, pero, no no no no no entonces como si no, no. te no. gustó no no no dale entonces, dale, te dale la dedico para vos te la dejo. voy a poner esta mira esta que fue la campeona qué tal ¿no? ¿Vale? ver, mostrarme un poquito bueno excelente Parece que lo tenés un poco desordenado al se, se nota que el nene no estuvo en la semana acomodándote todo No, no, que nene, lo que pasa es que como Hay gente que no te hace la, las cosas como corresponde este... Voy a poner esta A ver, dejame ver porque estoy notando que tenés Un minutito, por favor, esto Que tengo que... línea de dos bigotera. Bueno, esto sin pilotín, vamos directamente acá. Perfecto. Perfecto. Lo paso por esto, hago una, dos, tres, Buen pique, paso adentro. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esa línea a lo largo del día. Dale. Eh. Buena pesca muchachos. Para vos, para todos. Vamos a empezar la jornada encarnando como corresponde. ¿eh? La mojarra, la pincho que en la cola. Y sin tocar ningún órgano vital, le saco por ahí, miren cómo queda viva. En este que es el primer anzuelo, le pongo dos mojarritas. ¿sí? ¿Ven cómo queda? Perfecto. Eso es lo ideal. Se dio fruto de la línea no pasaron ni 5 minutos, no? No Es para Copo? Sí ¡Arriba! ¡Ehhh! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Qué grande papá! Mirá lo que sé, ésta, eh ¡Cospero che! ¿Qué querías? Mirá Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. <ríe> <ríe> Voto, voto y lo pensamos ¿eh? Ahí fue, eh <ríe> Che, qué? ¿Se algunos grandes? Mirá che, ¿sacaremos alguno grande? Mirá, Albertito, Míralo, míralo, míralo. Che, disculpame la pregunta, bien arriba, ¿no? Bien arriba, te lo voy a mostrar, mirá Aparte de tenerlo bien arriba, lavadito la boca Mirá la profundidad, esa Perfecto Excelente Bueno, hicimos el arranque, ¿no? El primero del día un, un ¿Cuánto? 1, 2, 40. 1, 2, 40. Toma mate, eh. <ríe> Excelente, felicitaciones, eh. Gracias, ¿Viene? Sí, sí, sí, viene, ¿Viene? Lindo pescado. es que estaba volviendo. Lindo pez, todavía no me lo queme. ¿Para <ríe> qué te corro la caña? Uf, para la... ¿Qué pasa? ¿Te está buscando? Sí. ¿Cómo lo estás cuidando, eh? ¡Uy, no, no, no. <ríe> oh, ya! De ¡Sí! <risa> Mariano. Mirá, del labio, mirá. Te dije que lo traía con cuidado porque venía en la boquita, ¿verdad? Mira, mira. ¿Qué opinan, Jorge? Extraordinario. A ver, me... hermoso! ¿Qué tal? Ahora sí, comentame, ¿qué está pasando? Mira, estamos buscando una línea mientras yo traigo un pescado. Estamos haciendo trolling. Estamos haciendo modalidad trolling, ¿no? Exactamente. Este, este comió un poquitito. ¿A cuánto sí, estabas más o menos? 150 metros, lo vi muy bien el pique, Mira, mira, mira. Mirá, mirá. <risa> triplete, mira. Triplete, mira, eh. mira. Mira, mira qué triplete, mira. Mirá. fijate eh mirá a la una uh, a la dos oh, a la dos ya la venga mira, Pará, pará, para no no no que para tres nada, vos no parís nada la caña que aguanta o no aguanta vamos aguanta o no aguanta sí, eh, eh triplete eh. triplete vamos y mal. modalidad trolling no <risa> bueno qué decía Mira, acá está la línea, eh, la acá la al ¿eh? Ahí está, Él corta la línea y yo saco de a tres, parejo el de la punta. Y Tú por relaciones dos veces tiene cinco hijos. Y a esto vinimos, a buscar Mirá. esto y yo esto. ¿ves? Y terminamos con eso. Che, ¿estás acomodando la línea de vuelta después del triplete? ¿Estás grabando? ¿Me está cargando vos? Pero yo saqué tres, viste. Más tres de antes son seis. Perfecto. Y vos perdiste uno que mamá mía. Ya va a venir, ya va a venir. Y sí, otro, dice que perdiste, no viene nada. Ya estamos, a ver, listo. Que conviene, cortar, el nylon del rim para cortar, o sea, perfecto. Desaté la línea. Desataste pero... acá, cortaste, así ya quedas liberado. Claro. Tiraríamos del nylon del reel y se desenreda justamente lo que está contra la línea, ¿no? Exactamente, así como bueno, Eso que pareció imposible, ya prácticamente está cocinado. Desenredado, exacto. Perfecto. Dice así. Y también siempre tratar las líneas con cuidado, no andar golpeándolas. Ni tirando. Porque ni a veces por el... hace que se enreden, los anzuelos huelen. Ahí está, ¿ves? Perfecto, que parece un imposible ya estamos. y navegando. Después se estiran bien el nylon, se fijan que no esté marcado. La brazolada se echa con nylon karati. cuál es el más barato y para mí el mejor. Miren cómo quedó la brazolada. Perfecto. ¿eh? Excelente. Excelente. Vamos al pescador de proa, eh. Y Mati, ¿qué pasa ahí? No, vamos a ver. ¿Qué tenés? ¿Alguna. Jorjito se está preparando ya con el medio mundo. Yo me tengo que correr. Viene con el copo. Uy, mira. Pasa ahí. Epa. ¿Qué traes? ¿Qué tragedia? Opa. Lo tira tanto esa mojarra. Vení que una mojarrita. Sí, de la boquita. Dale que no tengo todo el día, ¿eh? me quedo sin rollo en la filmadora. ¡Esa boy, sí. ¡Uy, mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué corvina! ¡Mira, mira! mira parece una corvina! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Vamos todavía! Muy bien. ¿Es que qué ese guía? mirá Espera, no. de la boqui. No, pará, querido. pará, pará, porque lo pescamos acá, Jorge. Mirá. Por eso no lo quería. Mirá. Sí, Mira sí. Mirá que pescadiste, oh, Guarda, eh. Ahí estamos. Mire qué pescado. ¿Cómo sí. la ven? Extraordinario. Sensacional. Exuberante. Bueno. Mati, ¿vale la pena o no? ¿Qué opinamos? Viene que pescar. Viene que del ¿no? Sí, viene, vale <ríe> la pena, hijo. <ríe> <ríe> Qué cual. Mirá lo que es Hay que pescar. Ah, ¡Vamos no. todavía! Ahí está vos. Muy bien. Ah. Qué grande, ¿eh? <ríe> Vamos todavía, bien Jorgito. Muy bien, mati Excelente. Qué lindo pescadito, por levante. Me parece que es el más grande, oh. Me parece que si no le pegan el poste no, no. cantaba no, no, no. garay. El otro, el otro era uno así, no. Estaba más gordo, pero mira qué pescadito. Vamos todavía. Bueno, el agua. Bueno, el camarógrafo, porque como el camarógrafo no lo filman, ¿eh? acá este lo sacó el camarógrafo. No sé si se ve bien, pero excelente, muy bueno. ¿eh? Vamos arriba perfetto è hermoso no? Lindo. Epa, para para para epa, copo, eca, eh. Epa. Copo. Ojo. esperá, esperá, esperá, espera, porque por ahí lo subimos y Para que para Tienes sacar con la suba, este hombre? Date un poco para atrás, bajo. Y eh, hay otro nomás. Se armó el bailongo, ¿eh? Vamos, eh Lo felicito, ¿eh? Por allá, ¿qué pasó? ¿Largaron el sándwich? No, no, no, no perdonar a nadie no, vale no, se le fue bien. Oh. <tose> ¡No! otro más <tose> <tose> Palo y palo, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Uh, uh, uh. Sí, que por También de la boquita, eh. de la boquita, mirá. Joder, mirá. Vilo, vilo, vilo. Mirá. Ah, qué pedazo mirá. de termo, eh. Sí, sí. Felicitaciones, no, porque... viejo. Y No <risa> Y no olvidaste, <risa> creo, ¿eh? Realmente. Gracias, También excelente, capitán. ¿eh? Gracias, muy amable. Bien arriba estamos pescando, ¿no? Estamos pescando a 15, 20 centímetros. Y también hay que explicar que muchas veces, como pescamos muy lejos, en este caso se te dio cerca. cerca. Pero a veces hay que pescar al tacto, al tacto porque no se ven yo, las boyas. Realmente no se ven, pero ahora estamos... con una. ¿Y cómo es de cuando de se realidad. pesca al tacto? ¿Qué se siente? el tacto, cuando vos estás pescando, estos bichos te hacen una corrida que es de final. Yo realmente... <risa> ¿Qué tal? 1,250 kg. Mírenlo. Muy bueno, hijo. De Felicitaciones. Bueno, terminamos, ¿no? Ya, realmente hemos terminado. Y voy a mostrar el porqué. Esto es un anemómetro. Esto mide la intensidad del viento. Estamos casi. Igual estamos navegando. Navegando. Pero pues estamos con el viento así, o si sea, estamos comiendo teóricamente semi no, igual habían habíamos sacado ráfagas de 19, 20 de kilómetros, kilómetros por hora eso significa cobarde que huye y sirve para otra guerra tenemos 13 kilómetros por hora de popa en este momento como vamos navegando con olas que deben estar casi en un metro entonces, eh, igual un aplauso para toda la tripulación, toda la tripulación viejo, realmente. excelente día de pesca, muchísimas gracias Jorge de la lancha Galatea realmente, un aplauso un aplauso para, para el capitán y guía muchas gracias por todo hermoso día de pesca así que eh, después van a ver la cosecha que hemos hecho muy muy buena ¿Qué pasa? Este es el final de una jornada de pesca acá en el Río de la Plata En esta lancha en la garatea con Don Jorge Una garantía El que dice que no hay pescado grande que me lo cuente ¡Hurra! Bueno, ¿Cómo estuvo la jornada? Mirá, la jornada fue realmente muy brillante La parte del equipo que la lancha muy buena gente muy tranquilos todos el capitán de la lancha realmente da gusto recomendarlo no te golpea tiene embarcación muy solista sí, no le pego a nadie no no que no te golpea eh. Entiendo, con la no, lancha la, no, no estuvimos claro. todos muy contentos justamente porque nadie se mojó nadie se y golpeó el responsable cuando dijo vamos no porque eh, no vale la pena pasar un mal momento por un pecado más volvamos Cobarde que huye sirve para otra guerra. Sí, se levantó un viento sudeste bastante fuerte. Bastante fuerte, casi 20 km por hora, y eso acá en el río golpea muchísimo. Así que la pesca creo que la pueden ver, ha sido un éxito. Pescados? Buena calidad de pejerrey. Buena calidad de, de pejerrey. No creo que muchas salidas de pesca se... También nos dio muy buena mojarra. No, la mojarra es espectacular. Muy bien pileteada, buen tamaño de mojarra, buena cantidad de mojarra café exquisito, una galletita, todo realmente recomendable. Jorge de la Galatea, sí, señor. ¿te acordás el teléfono? Poquito? Sí, como no, es el 11 640 416 71. En Instagram lo buscan como Galatea Pesca y en Facebook también como Galatea Pesca. Este, así que bueno, llaman, averiguan, fecha, elige fecha y reservamos perfecto, sí, perdón, no se quieren hacer los osos que el día 28 ya los reservé yo <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias por todo y como te dije Jorge, excelente calidad de persona da gusto bueno, te agradezco mucho y ustedes también son muy, muy agradables y muy, muy solidarios para, para con los demás, ayudarlos a, a desatar nudos y encarnar y dar explicaciones. Muchas gracias por haber venido. Bueno, hasta la próxima entonces, ¿no? Ya, hasta la próxima y espero que se hayan divertido. Un abrazo. Súmense al canal del Pescador TV y al canal de Mariano Pesca en YouTube. Muchas gracias.